Bienvenidos Legión Oxlack a un video de evidencias paranormales más y tenemos uno que es del 2021, es del último año del 2021, el día del año nuevo 2022 y es que una cámara de seguridad grabó lo que parece ser una criatura arrastrándose a mitad de calle ¿Será esto posible? ¿Será un animal? ¿Será una criatura? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿Qué fue lo que grabó esta cámara de seguridad? Vamos a revisar primero el video. Bueno estamos viendo ya el video en donde notamos que una cámara de seguridad está captando los momentos en que dos personas están aventando cohetes o están preparando cohetes y vemos que ya desde el inicio algo cruza en medio de la carretera algo que parece eh, ser un poco invisible y es muy pequeño pero en realidad yo creo que se trata de un perro seguimos viendo la secuencia de este video y notamos que siguen echando cohetes estas personas incluso vemos personas que también pasan frente a la acera y vehículos que vienen y van sobre la carretera pero es aquí donde se ve el extraño ser y es que parece que la cosa que pasó en medio de la carretera en un principio regresa de la toma vemos que del lado derecho vuelve a surgir esta figura que tiene muy poca estatura que parece que se va arrastrando. ¿Será un perro? ¿Será un animal extraño? ¿Será una persona que va arrastrándose? ¿Será un demonio? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo en lo personal creo. Que en la primera parte del video. Podemos ver a un perro. No se le alcanzan a ver bien las patas. O de pronto parecen desaparecer. Porque la mala calidad de la cámara. Hace que el video no se vea completo. Pero después cuando regresa. Estamos viendo como una figura humana que va arrastrándose, muy bien pudiera ser un perro o bien pudiera ser una persona que no tiene eh, las extremidades inferiores, es decir, no tiene piernas, hay muchas personas que piden dinero porque no pueden moverse y están atadas a un carrito, entonces creen que en realidad lo que se captó fue a una persona que se encuentra sin extremidades y va sobre una de estas tablas con con ruedas y va avanzando por la calle porque eso es lo que parece o quizás la mala calidad del video hace ver que es una criatura o un ser arrastrándose cuando en realidad se trata del mismo perro que subió y que ahora está regresando ustedes qué opinan